Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Este día sábado, hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Mónica, una mujer, viuda, madre de San Agustín, que durante muchos, muchísimos años, oró por la conversión de su hijo. Hoy quiero poner en la presencia de Dios a tantas madres que oran por la conversión de sus hijos, que Santa Mónica interceda por todos nosotros. Ella interceda por esas madres luchadoras, por esas madres que se esfuerzan cada día por sacar adelante a sus hijos y sobre todo aquellas madres que oran por la conversión de sus hijos. Amén. Vamos a meditar la palabra de este día, mis queridos hermanos, a Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó a cargo de sus bienes. Aún no le dejó cinco talentos de plata a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad, y se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra, escondió el dinero y se de su Señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco talentos y este le dijo, mira señor, cinco talentos me dejaste, he ganado otros cinco. El señor le dijo, muy bien empleado, eres un fiel cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te haré un cargo importante, pasa al banquete de su señor. Se acercó luego al que había recibido dos talentos y dijo, señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te haré otro cargo importante, pasa al banquete de su señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, ay señor, sabía que eres exigente que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo, el señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán. con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías por lo menos haber puesto un dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quiten el talento y désenlo al que tiene diez. Porque al que tiene se le hará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese empleo inútil, echarlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concluimos de esta manera, mis queridos hermanos, la lectura diaria del Evangelio de San Mateo con esta parábola de los talentos. A cada uno se le da según su capacidad. Esa frase es clave, mis queridos hermanos. A nadie nos han dado una carga que no podamos llevar una responsabilidad, que no podamos llevar. Si el Señor nos ha confiado una tarea, una responsabilidad, una misión, es porque Él ve que podemos, nos da la gracia también para poder. Al final, miren cómo el Señor reparte, premia, y al que tiene se le hará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree que tiene. Ese flojo, sinvergüenza, que no ha sabido valorar y administrar bien su talento, se le quitará. Somos solo meros administradores, mis queridos hermanos. Todo lo hemos recibido, Dios. El Señor lo ha dado todo. Administremos bien, seamos responsables. En el amor que Dios ha tenido con nosotros, al confiarnos ese talento, en ese mismo amor también. Respondamos, trabajemos, sirvamos, ayudemos. El Señor los bendiga, los guarde, y los proteja. Feliz año para todos, mis queridos hermanos.